Eh, no sé si podríamos comenzar, si va a haber algún mensaje este, al principio, o ya iniciamos con la plática. Eh, ya, ya podemos iniciar con la plática. Ok, perfecto. Bueno, pues buenas tardes chicos, mucho gusto. Yo soy la psicóloga Brenda Méndez. Eh, les pido una disculpa, tuve un problemita de conexión y me tuve que mover de lugar, entonces... Creo que me da mucho la luz, entonces harta que me presente con ustedes voy a quitar la, la cámara porque sí creo que me da mucho la luz en la parte de atrás. Pero bueno, eh, me presento con ustedes, soy Brenda Méndez, soy psicóloga y eh, bueno, vengo de parte del área de servicio a la comunidad del programa de asesoría psicológica. Eh, el día de hoy vamos a, a tener una pequeña charla acerca de lo que es el manejo del estrés y, bueno, algunas recomendaciones, sobre cómo ustedes lo pueden llevar a cabo. Este, entonces, pues, bueno, vamos a, a primero pasar como a la parte de la charla. Ahorita les voy a compartir pantalla. Y posteriormente, ya cuando finalicemos, abrimos una eh, pequeña ronda de preguntas y respuestas por si queda alguna duda o por si quieren que comentemos algún otro tema. ¿Sale? Entonces, mmm, les comparto pantalla. ¿Me dicen si ahí ya se ve? Ya. Ok, entonces, bueno, pues vamos a, a comenzar. Bueno, en cuanto a la parte de eh, esta charla, como yo les comentaba, la estamos titulando que el estrés no te controle, aprende a manejarlo. ¿Qué es lo que sucede en muchas ocasiones con estas cuestiones del estrés? Generalmente cuando hablamos de estrés hablamos de aspectos negativos, estamos muy estresados, eh, donde a lo mejor ya empezamos a tener reacciones fisiológicas negativas, dolor de estómago, dolor de cabeza, entonces al estrés lo conocemos o lo identificamos cuando ya nos empieza a dejar eh, consecuencias negativas. Entonces es importante saber que en un primer momento el estrés no es una característica negativa, al contrario es una característica positiva que nos ayuda al afrontamiento de problemas, de situaciones y eh, principalmente lo podríamos como denominar así, es lo que nos permite la, la supervivencia el poder eh, reaccionar ante las situaciones cotidianas que se nos van presentando. El objetivo de esta plática será que ustedes tengan algunas estrategias para poder manejar el estrés de la vida cotidiana. Es importante mencionar, como yo les decía hace un ratito, que el estrés no es malo. ¿Sale? El estrés es una reacción fisiológica de nuestro cuerpo que nos permite adaptarnos a las diferentes situaciones. Sin embargo, eh, bueno, pues es importante conocer cuál es, cuál es ese proceso de adaptación al estrés, qué es el estrés y de qué manera funciona nuestro cuerpo para que aprendamos a manejarlo de una manera adecuada y que utilicemos al estrés con la función que tiene, que su función es adaptación, supervivencia, ¿sale? En cuanto al estrés, eh, hay un proceso de adaptación a esta característica. Este proceso de adaptación tiene tres fases. En un primer momento es la fase de alarma, que es cuando nosotros identificamos el estímulo externo. De ahí, de ahí viene un proceso de adaptación donde nuestro cuerpo va a generar todos los mecanismos necesarios para que eh, pueda solventar la situación y, y pueda sacarla adelante. Y finalmente, y el ideal, es cuando nosotros pasamos esa fase de adaptación, eh, ya pasamos a la fase del agotamiento donde nuestro cuerpo ya puede como eh, descansar de ese periodo de presión, de estrés que vivió y que, este, bueno, ya ahí es cuando nosotros ten nos tenemos el tiempo como para recuperarnos. En esta fase de agotamiento, cuando ya la mayoría de nuestras defensas empiezan a disminuir, cuando ya estuvimos mucho, mucho tiempo en esa fase de resistencia, es cuando empezamos a identificar problemas de salud, eh, cuestiones a lo mejor que tienen que ver ya un poco más con el estrés agudo, con ansiedad, ataques de pánico y otros cambios en el estado de ánimo que se podrían identificar. Entonces, este es el proceso de adaptación al estrés. Eh, en cuanto a los síntomas que nosotros podemos identificar, nada más déjenme a ver, creo que me falta, sí, me salte esta. Eh, ya decíamos hace un ratito, nada más para mencionarlo, que el estrés es una reacción fisiológica donde se van a activar diferentes mecanismos de nuestro cuerpo para afrontar la situación que percibimos como amenazante y que obviamente esta preparación somete a nuestro cuerpo a un estado de alerta constante y que esto también nos ayuda a la probabilidad de supervivencia. Ya veíamos cuál era el proceso de adaptación al estrés. Y en cuanto a esto, cuando nosotros pasamos por un periodo de estrés un poquito más largo, extenso, y no procuramos el tomar periodos de descanso, no procuramos tener algunos espacios para poder relajarnos, para poder ayudar a nuestro cuerpo a disminuir esa activación fisiológica, es cuando empezamos a percibir algunos síntomas. Estos síntomas los vamos a identificar en el aspecto conductual, físico y emocional o de nuestro estado de ánimo. ¿Qué síntomas son los que principalmente podemos identificar?, Bloqueo mental, cuando a lo mejor estamos estudiando para algún examen, estamos haciendo alguna tarea y por más de que tal vez ya teníamos claro eh, el tema, lo que estábamos estudiando, llega un momento en el que se nos olvidó todo, donde ya a lo mejor no recordamos qué era lo que estábamos estudiando, no entendemos lo que estamos haciendo, empezamos a tener también olvidos frecuentes el famoso qué iba a hacer, a qué venía la cocina, a qué venía a mi cuarto. Pensamientos negativos, como por ejemplo, no voy a pasar la materia, voy a reprobar, eh, la tarea está muy difícil, el trabajo está muy extenso, no lo voy a acabar. Aspectos a lo mejor ya físicos, empezamos a identificar que nos empiezan a sudar las manos, tenemos ahí un poquito de taquicardia, tensión. Dolor muscular, mareos, molestias estomacales. Cuando nosotros empezamos a percibir todos estos síntomas, ¿qué quiere decir? Que el estrés ya está llegando a esta fase de agotamiento donde no le estamos permitiendo a nuestro cuerpo descansar y que al contrario, lo estamos manteniendo en una fase de estrés o depresión constante sin darle tiempo a que pueda descansar y recuperarse. Las consecuencias, como ya decíamos, pueden ser a nivel fisiológico, agotamiento, cansancio, enfermedades digestivas. No sé si han escuchado, por ejemplo, colitis nerviosa, gastritis nerviosa, estreñimiento o al contrario, ¿no? Eh, también, por ejemplo, dolores de cabeza, que todo el tiempo se sienten cansados, fastidiados. También el estrés a la larga puede contribuir a enfermedades cardiovasculares, además de que también lo podemos ver identificado en alteraciones del sueño. En cuanto a consecuencias psicológicas, pues podemos encontrar nerviosismo, cambios constantes en nuestro, en nuestro estado de ánimo, en nuestro humor, irritabilidad, dificultad para tomar alguna decisión, disminución de la memoria, de la concentración y también de la motivación. En cuanto al ámbito conductual, bueno, pues podemos empezar a tener movimientos constantes en las manos, en los pies, nos tenemos que estar moviendo, Tics nerviosos, temblores. También, eh, no sé si ustedes han identificado, cuando estamos estresados, puede ser que como una conducta compensatoria, y lo digo entre paréntesis, entre comillas, perdón, eh, empieza como a veces el aumento en el consumo de ciertos alimentos, generalmente alimentos con una carga alta de, de carbohidratos, eh, bebidas alcohólicas o fumar. Estos son algunos mecanismos compensatorios que engañan a nuestro cuerpo en el sentido de que el consumo de estos lo que va a hacer es que eh, va como a darle a nuestro cuerpo como cierta... Eh, sensación de satisfacción o de bienestar. Entonces, en ese periodo de estrés es donde puede aumentar la frecuencia del consumo de este tipo de, de alimentos. ¿Sale? Eh, en la parte del estrés, como ya decíamos, es algo positivo. O sea, realmente si nosotros aprendemos a identificar eh, cuáles son las situaciones que nos generan estrés, el tomar un papel proactivo frente a estas situaciones, el que empecemos a conocer cómo reacciona nuestro cuerpo, nos puede ayudar a que utilicemos al estrés a nuestro favor. O sea, el estrés básicamente tiene la función de ser como una alarma que te dice, oye, lo que está pasando allá afuera te está generando tensión, estrés, presión, ¿por qué? ¿Qué es está pasando y qué vas a hacer al respecto. Y obviamente el estrés también activa todos los mecanismos de mi cuerpo para que mi cuerpo pueda eh, hacer frente a esas situaciones. Aunque ustedes no se den cuenta, vamos a poner un ejemplo. Si el maestro dice el día de mañana hay examen y vale el 80% de su calificación. Aunque ustedes no se den cuenta, su cuerpo... Empieza, en el momento en el que escucha ese mensaje, empieza a generar o activar diferentes mecanismos a nivel fisiológico para que puedan sacar adelante la situación. Eh, por ejemplo, aumenta la capacidad de poner atención, de concentración, de memoria. Eh, a lo mejor este, pueden tal vez pasar toda la noche sin dormir para poder estudiar. Entonces, el cuerpo activa todo ese mecanismo para que ustedes puedan sacar adelante la situación. Ya cuando hacen el examen, ya cuando sacan 10 en el examen, ya ese, esos mecanismos van disminuyendo, van bajando de intensidad. ¿Sale? Pero, ¿qué sucede cuando no permitimos que eso pase? Cuando no usamos al estrés como ese sistema de alarma que yo les mencioné y que es como el principal objetivo del estrés, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que nuestro cuerpo empieza a agotarse y a este periodo de agotamiento ya más extenso lo podemos identificar como burnout o estrés académico, que es un estado de agotamiento a nivel físico, emocional y cognitivo producido por situaciones estresantes en un periodo de tiempo constante. ¿Qué podemos encontrar aquí como características? Agotamiento emocional, actitudes negativas, sensación de ineficacia, pérdida de energía, fatiga, olvidos, desorganización, trastornos del sueño y disminución en mi desempeño. Eh, en este estado, de estrés académico, bueno, también esto me puede llevar a tener problemas en los diferentes ámbitos de mi vida, en el trabajo, en los aspectos de mis relaciones interpersonales, con mi familia, cuestiones económicas, empieza como a generar ahí un, eh, como una afectación en los diferentes ámbitos también de nuestra vida. Encontramos dificultades para resolver problemas y tareas, aunque sean sencillas. De tanto agotamiento o bloqueo que tenemos, pues ya hasta el poder tomar una decisión sencilla es complicado. Nos sentimos desmotivados, ya no encontramos como el sentido de para qué o por qué quiero hacer las cosas. Hay una frustración constante y también hay un agotamiento que es constante y eso se vuelve así como un pequeño círculo que se va repitiendo. ¿Por qué llegamos a este tipo de situaciones de estrés? ¿Qué es lo que sucede que me lleva a mí a que yo tenga este tipo de situaciones? En la parte del ámbito académico podrían ser diferentes factores. Algunos problemas o este, diferencias que puedo tener con compañeros, con profesores. En esta modalidad a distancia, pues el mismo cambio ¿no? de presencial a distancia, las dificultades tecnológicas, conexión a internet, video, audio, todo esto que todos hemos experimentado en este proceso. La sobrecarga académica, el adecuarnos al uso de las TICs, eh, las clases en línea como tal, la incertidumbre de qué va a pasar después, cómo vamos a continuar, a veces por falta de organización, el poco tiempo para realizar trabajos, tareas, eh, lo que es el término o inicio de nuestros estudios, prácticas, servicio social, competitividad que podemos identificar con nuestros compañeros, el eh, ponernos de acuerdo para hacer algunos trabajos en equipo, exposiciones, el mismo ambiente en casa también nos puede generar estrés. Entonces, pues estas son algunas de las situaciones que a nosotros nos generan estrés y que hacen que se vaya acumulando en nuestro cuerpo cierta tensión, que esa activación fisiológica esté siendo como constante y que eso nos empieza a llevar como a tener eh, las consecuencias que ya hablábamos a nivel cognitivo, conductual y emocional ahora bien ¿qué vamos a hacer? o sea ya dijimos que el estrés es una eh, característica normal y funcional en nuestro cuerpo, no lo podemos quitar de nosotros y que al contrario nos da un beneficio que es ese beneficio ahí como de, de alerta ¿sale? es lo que vamos a hacer? Para aprender a manejar el estrés, además de algunas recomendaciones que vamos a hablar más tarde, eh, lo importante en un primer momento es identificar el estresor. ¿Qué situación me está generando estrés? ¿El examen? ¿El que falta cierto tiempo? para que acaben las evaluaciones, algún problema que tengo con la pareja, con mi familia. ¿Qué es lo que me está generando estrés? Cuando yo identifico esa situación, necesito preguntarme si es mi responsabilidad solucionarlo. Es decir, esa situación que me está generando estrés, ¿está en mis manos solucionarla sí o no? Si sí la puedo solucionar, bueno, pues necesito empezar a generar un plan de acción. ¿Qué voy a hacer? Y también algo que sucede comúnmente es que cuando sabemos que, por ejemplo, sí es nuestra responsabilidad, a veces sucede que todo el tiempo estamos ahí como rumeando la situación. Estamos comiendo y estoy pensando en que el examen va a estar bien difícil, me estoy bañando y estoy pensando en, en todas las tareas que tengo que reponer, lo que no he hecho... No dejamos las cosas en su lugar. Todo el tiempo estamos pensando, pensando, pensando, pensando. Y eso es lo que también incrementa ese, esa activación fisiológica y que todo el tiempo nos sintamos estresados o nerviosos. Entonces, por eso va la siguiente pregunta. En estos momentos, justo en este momento donde estoy en una plática, ¿puedo hacer algo para solucionarlo? ¿Sí o no? Y a partir de la respuesta hacer algo al respecto. Y lo que ya decíamos, cuando me doy cuenta que sí es mi responsabilidad y que tal vez en este momento sí puedo hacer algo al respecto para solucionarlo, necesito plantear estrategias, alternativas de solución para que yo pueda solventar la situación. Entonces, de manera general, esa es eh, una, un esquema que nos va a permitir a nosotros eh, poder trabajar con el estrés y aprender a manejarlo de una manera adecuada, ¿vale? eh, Ahora bien, ya decíamos que al principio yo les explicaba que el estrés es una activación fisiológica de nuestro cuerpo que no nos damos cuenta, pero esa activación está ahí, constante, ¿sale? Eh, algo muy importante que nos va a ayudar a nivelar el estrés y las consecuencias que este puede tener en nuestro cuerpo es la respiración. La respiración es un ejercicio básico en el manejo de estrés y manejo de emociones. ¿Por qué? Porque como yo les decía, aunque no nos damos cuenta, hay todo un mecanismo que se activa, ¿sale? Entonces, la respiración lo que va a hacer es que va a mejorar la oxigenación de nuestro cuerpo y esto nos va a permitir pensar y actuar de una manera más eficaz, evitando comportamientos eh, indeseados o que pudieran ser impulsivos. Entonces, eh, en el manejo de estrés es muy importante la respiración. Yo les voy a sugerir que eh, en este proceso de respiración, de aprender a, a manejar el estrés, utilicen este ejercicio que es muy sencillo. Este ejercicio de respiración relajada consiste en lo siguiente. De preferencia, si se pueden acostar, pues muchísimo mejor. Eh, o a lo mejor sentados de una manera cómoda y cierren sus ojos. Es importante que coloquen una manita en su abdomen y la otra en el pecho. Esto para que ustedes puedan identificar que están haciendo el ejercicio de manera correcta. Cuando ya estén en esa posición, van a inhalar por la nariz cuatro segundos. ¿sí? Van a tratar de... Eh, inhalar y lo, la forma correcta o lo que tendría que suceder es que de las dos manos la única que se va a elevar o a subir cuando nosotros inhalemos es la mano que tenemos en el abdomen. Si se eleva la mano del pecho no lo estamos haciendo correctamente, ¿sale? Entonces vamos a inhalar tratando de que todo el aire que nosotros inhalemos lo llevemos como a la parte más baja de nuestros pulmones y nuestro abdomen se va a ir inflando como si fuera un globito, ¿sale? Vamos a mantener ahí el aire por tres segundos y vamos a exhalar por la boca lentamente. Aquí, por lógica, nuestro abdomen vuelve a su posición original. Ese globito se va desinflando y nuestras dos manos vuelven a quedar en la misma posición. Hacemos una breve pausa y volvemos a iniciar desde el punto 3, que es inhalar por la nariz. Yo les sugiero que esto lo hagan, eh, bueno, son cinco repeticiones. Yo les sugiero que lo hagan como un hábito ya desde hoy en la mañana antes de que se levanten a hacer sus actividades y en la noche, ya cuando estén dispuestos a dormir. Esto nos va a ayudar a que brindemos eh, a, a nuestro cuerpo cierta eh, disminución en esa activación fisiológica sí y nos podamos sentir más tranquilos. Les va a llevar a lo mejor dos minutos, tres minutos hacerlo y va a ayudar mucho a que se sientan muchísimo más relajados. Durante el día pueden aplicarlo, sí. En algún momento en el que se sientan intranquilos, nerviosos, estresados, abrumados, pueden hacerlo dos minutos, tres minutos que le van a poner ahí un stop a la actividad que estén haciendo y les va a ayudar mucho. Eh, también la respiración muscular progresiva eh, es un ejercicio que nos va a ayudar a relajar cada grupo muscular. Eh, esto, bueno, pues nos trae ahí como el, el beneficio de que además de utilizar la respiración, también vamos a disminuir la tensión de nuestros músculos. Eh, hay que inhalar de igual manera por nariz, pero yo lo que yo les sugiero es que seleccionen a lo mejor los músculos que ustedes sientan que más se tensan cuando están estresados. Hay mucha gente que son, por ejemplo, los músculos de la espalda, los hombros. Hay, hay mucha gente que a lo mejor eh, siente como mucha eh, tensión en, en la cara, en la frente principalmente. Entonces, ustedes seleccionen o identifiquen cuál es el grupo muscular que más se tensa y cuando inhalen, bueno, van a inhalar y van a tratar de tensar ese grupo muscular, ¿sí? Van a así como apretar un poquito sus músculos, ya sea de los hombros, de la espalda, de la frente, eh, piernas y van a mantener ahí un poquito esa tensión y van a exhalar. Y cuando exhalamos vamos eh, aligerando la tensión que tenemos en nuestros músculos. Esto va a ayudar mucho a disminuir la tensión y bueno, pues les sugiero que lo acompañen también del ejercicio de respiración que ya comentamos hace un momento. Sí, uh, ahora bien, eh, esto es muy similar a la respiración muscular progresiva, donde eh, la forma correcta es ir pensando por cada grupo muscular. Aquí viene un ejemplo. En, el, en la página del Instituto Nacional de Psiquiatría y también... En la página del, del el portal de, de salud, eh, donde está toda la información del COVID, hay algunos videos muy sencillos que les pueden ayudar a ustedes a que aprendan esta técnica de la relajación muscular. Entonces, ustedes pueden ingresar y ahí se van a dar cuenta cómo poderlo hacer y cómo esto ayuda a aminorar la tensión que tenemos en nuestros músculos. Ahora bien, los ejercicios de atención plena eh, es una técnica que también nos va a ayudar. La respiración, la relajación muscular, son ejercicios que implican atención y autocontrol de nuestro cuerpo. ¿Sale? Porque tenemos que trabajar en inhalo cuatro segundos, retengo ciertos segundos, exhalo. Y necesito ir guiando mi cuerpo y tener ese autocontrol a nivel físico. Además de eso, en la parte ya, eh, digamos así como en, en la cuestión de concentración, en la parte de la atención de nuestro propio cuerpo, también hay otra técnica que es la atención plena, que es una técnica de meditación que consiste en centrarnos en el momento actual para poder enfocar nuestra atención. Ese es el principal objetivo de esta técnica, poder concentrar nuestra atención. Ah, aquí algo que les podemos sugerir como un pequeño ejercicio es, con el uso de su teléfono, de un cronómetro, vamos a hacer lo siguiente. Primero van a iniciar con el ejercicio de respiración que ya les mencioné. Van a inhalar, van a exhalar, en cinco ocasiones. Posteriormente van a poner este, en su teléfono un temporizador de un minuto y van a cerrar sus ojos. Van a Cuando ustedes cierran sus ojos van a continuar con la respiración, inhalar, exhalar. Aquí lo que tienen que hacer es enfocarse exclusivamente en su respiración. ¿Cómo se siente cuando inhalo? ¿Qué siente mi cuerpo cuando estoy reteniendo el aire? ¿Cómo se siente cuando exhalo? Traten de eh, enfocarse únicamente en su proceso de respiración, en todas estas sensaciones que generen nuestro cuerpo. Pueden acompañar este ejercicio de un poco de imaginación, eh, a lo mejor pensando, imaginando, eh, ¿Cómo es que inhalamos? ¿De qué color es ese eh, aire que a lo mejor nosotros estamos inhalando? ¿Cómo lo estamos reteniendo? ¿De qué color sale? Entonces, es importante que sea un ejercicio muy, muy concentrado, ¿sí? De nada sirve el ejercicio si lo estoy haciendo y estoy pensando en el examen, en el problema, en el trabajo, en la situación, en todo menos en la concentración de mi cuerpo. ¿Vale? El objetivo es este, son ejercicios pequeños, este ejercicio lo puedo este, a lo mejor aumentar en tiempo por unos tres minutos, cinco minutos, y es, son pocos minutos los que le vamos a brindar a nuestro cuerpo para que podamos sentirnos bien. Entonces, traten de hacerlo de esta forma, ¿sí? Traten de concentrarse muchísimo en su cuerpo y en darle como ese espacio de concentración y de autocontrol a su propio cuerpo. ¿En qué nos beneficia? Además de disminuir la activación fisiológica, también nos permite el autoconocimiento de nuestro cuerpo, el control del mismo y el que aprendamos a dirigir nuestra atención. Estas características son muy útiles en nuestra vida cotidiana, mejoran nuestra concentración, nuestro, nuestro estado de ánimo y al hacerlo de manera constante, el que todos los días le podamos brindar a nuestro cuerpo cinco minutos de este tipo de ejercicios, nos va a ayudar mucho a mejorar en la cuestión de cómo nos sentimos afrontando las situaciones de estrés. Ahora bien, además de estos ejercicios que ya comentamos, hay algunos hábitos que es importante llevar a cabo y darles continuidad. ¿A qué nos referimos? Eh, ya dijimos que el estrés es una cuestión fisiológica. Evidentemente, esa activación fisiológica gasta energía. Entonces, yo necesito ayudarle a mi cuerpo a recuperar esa energía. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una alimentación adecuada, equilibrada, eh, unos buenos hábitos de sueño, dormir entre seis, siete horas diarias de forma continua y eh, el que nos demos un tiempo para hacer actividad física. 15, 20 minutos que podamos hacer de actividad física también nos va a ayudar mucho y le va a permitir a nuestro cuerpo el que eh, pueda seguir rindiendo. ¿Sale? Entonces... Pues, bueno, son algunos hábitos que nosotros necesitamos seguir manteniendo para que eh, podamos también ayudar a nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a la alimentación, es importante que eh, podamos tomar en cuenta algunas recomendaciones. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Bueno, pues es evitar, lo primero... Evitar comer lo primero que veamos, ¿sale? A veces eh, esa hambre que tenemos pues no es como tanto una hambre fisiológica, sino que es como una sensación de ansiedad. Cuando estamos estresados, como ya les decía hace un momento, empezamos a tener esa apetencia por alimentos procesados, con grasa, con exceso de azúcar o sal, que son, que están como con mucha carga de carbohidratos, pero que eso lo único que hace es que desequilibra a nuestro sistema nervioso. Entonces, hay que evitar comer como eso primero, ¿no? Es importante que hagamos o tengamos como un horario con nuestros tiempos de comidas, que incluyamos la mayoría de los grupos de alimentos, estarnos hidratando constantemente, eh, preferentemente con agua, o sea que nuestra mayor hidratación sea agua natural, eh, evitar los ayunos prolongados porque eso también puede traer consecuencias a nivel fisiológico en nuestro sistema digestivo, eh, tratar de comer cada cuatro o cinco horas, ya sea que nos toque a lo mejor una comida fuerte o alguna eh, colación, y lo más importante, diferenciar nuestra hambre fisiológica de esa sensación de ansiedad o de nerviosismo. Pregúntense si realmente tienen hambre. Si yo acabo de comer hace una hora o hace media hora, y ya tengo esa sensación de querer comer algo y ya quiero ir a la tienda por un gancito, por unas galletas, unas papas, habría que preguntarnos si realmente es hambre o si es solamente como una sensación de ansiedad o de nerviosismo. Si la respuesta es la segunda, eviten hacerlo. Mejor eh, tomen un poco de agua, eh, si tienen la oportunidad hagan un poco de ejercicio, escuchen música, distraigan su mente. Y si es posible, traten de identificar si hay alguna situación que los esté haciendo que sientan esa ansiedad o nerviosismo. En cuanto a la actividad física, es importante que tratemos de hacerla todos los días. Eh, si no estamos acostumbrados, pues tal vez empezar realizando algunos 15 o 20 minutos al día, realizar alguna actividad que nos guste, eh, que el aumento en la duración pues sea gradual. Y bueno, pues porque es importante hacer ejercicio, pues físicamente eh, ayuda a reducir niveles de colesterol, ganar resistencia, confianza, seguridad, también reducir mucho el nivel de cortisol. El cortisol es una hormona que es conocida como la hormona del estrés. Cuando nosotros estamos estresados, esa hormona aumenta porque ya dijimos que el cuerpo necesita disparar todos los mecanismos necesarios para que podamos solventar la situación. Si nosotros nos mantenemos estresados constantemente, sin descanso, sin darle energía a nuestro cuerpo, esa hormona aumenta, aumenta. Entre varias de las consecuencias que ya mencionamos a nivel físico, enfermedades cardiovasculares, etcétera, algo que también hace es que aumenta el peso corporal. ¿sale? La, el cortisol, vamos a decirlo así, engorda. Entonces, ojo con eso. Además de que este, la actividad física ayuda a reducir ese nivel de cortisol, también aumenta las endorfinas, que son las que conocemos como las hormonas de la felicidad. Cuando ustedes hacen alguna actividad física, 15, 20 minutos, media hora, una hora, sea cual sea, caminar, correr, nadar, hacer ejercicio en el gimnasio, alguna rutina, andar en bicicleta, cualquier actividad, a pesar de que suele ser o, o tenemos como esa sensación como de cansancio, al mismo tiempo, si se dan cuenta, da una sensación como de satisfacción. A pesar del cansancio físico, te sientes contento, te sientes a lo mejor satisfecho y eso es por los efectos de las endorfinas. Entonces, pues ahí vemos los efectos positivos de la actividad física. También importante eh, dormir bien. El dormir nos permite recobrar energía y que nuestro cuerpo pues, repare todos los mecanismos necesarios, además de mejorar la parte de la memoria, concentración y aprendizaje. Dormir entre 6 y 8 horas es importante tener una rutina a la hora de ir a dormir. ¿Qué, ¿Cuál es esa rutina? Esa rutina es cuando, por ejemplo, este, me pongo la pijama, recojo mi cama o a lo mejor la listo para dormir, me lavo los dientes, me cepillo el cabello. Toda esa rutina que nosotros hacemos para antes de dormir le va avisando a nuestro cerebro que ya es hora de dormir. Entonces te va como apagando, por decirlo así. Entonces, pues esos hábitos esos, pues sí, esas rutinas nos ayudan mucho en ese sentido. Traten de evitar dormir con el teléfono ahí al ladito. Ver Facebook en lo que me da sueño, WhatsApp en lo que a lo mejor también puedo dormirme, porque a pesar de que mi cuerpo esté cansado, la luz de teléfono, computadora, televisión, esa luz... Hace que nuestro cerebro se mantenga despierto o activo. Entonces, aunque yo esté muy cansada, el estar en contacto con ese tipo de luz eh, de, de las pantallas va a hacer que se me dificulte dormir. Entonces, traten de que, yo sé que ahorita todo es en el teléfono o computadora, pero traten de que ya cuando estén dispuestos a dormir, Media hora antes, 40 minutos antes, despídanse de todo mundo, vean sus últimas notificaciones, etcétera, pongan sus alarmas, dejen el teléfono y hagan alguna actividad, como por ejemplo leer, meditar, este, a lo mejor, como decíamos, esta rutina para dormir, esto les va a ayudar mucho a que tengan un sueño más reparador. Entonces, pues estas también son algunos tips para mejorar. La parte del sueño, realizar actividades recreativas, eh, que son las actividades que nos gustan, eh, mejorar nuestras redes de apoyo. Las redes de apoyo son todas las personas con quien nosotros contamos y con quien mantenemos contacto. Entonces, es importante tener estas redes de apoyo para tener con quién hablar, sobre cómo nos sentimos para poder buscar apoyo y también sentirnos mejor. En cuanto a la parte académica, algo bien importante es organizar nuestras actividades. El estrés aumenta muchísimo por la parte del estrés psicológico. Es mucho, no voy a acabar, cómo le voy a hacer, el trabajo está muy extenso, son muchos temas. Todos esos pensamientos van inflando la parte de nuestro estrés. Entonces, en ese sentido, es importante que organicen sus actividades. Utilicen lo que mejor les funcione, calendario, agenda, post-its, alguna lista de todas sus actividades pendientes. Traten de eh, organizar muy bien, saber qué actividades son las que tienen pendientes, más o menos pensar cuánto tiempo les llevará a hacer esa actividad y bueno, siempre poner ahí de colchoncito de respaldo un poco más de tiempo para no generar tampoco frustración, ¿sale? Entonces, es una idea que les puede funcionar, sobre todo ahorita que ya están cerrando con todas sus actividades. Las autoinstrucciones son pensamientos que también nos van a ayudar. Como yo les decía hace un momento, a veces tenemos... Esos pensamientos de es mucho, no voy a poder, es demasiado, voy a reprobar, me voy a ir a final, este, voy a recursar la materia, no soy bueno, soy, no soy inteligente. Y estos mensajes o verbalizaciones nos hacen sentir mal. Entonces es importante que aprendamos a cambiar estos pensamientos y que nos demos autoinstrucciones que nos permitan adaptarnos a la situación. Cambiar el no voy a poder acabar por una autoinstrucción más realista y que nos ayude a que nos adaptemos. Por ejemplo, avanzaré lo más que pueda, me estoy esforzando, no tiene por qué quedar perfecto. Entonces, son pensamientos que son realistas, que son funcionales, que son positivos, pero sobre todo que nos dirigen a la acción. Avanzaré lo más que pueda. ¿Puedo mejorar la forma en que me estoy organizando? Entonces, son eh, instrucciones que nos van a encaminar a la acción y que, bueno, pues esto nos va a ayudar muchísimo a que podamos ahí como trabajar en la detención de esos pensamientos negativos y que pueda eh, dirigirme hacia la acción o hacia un plan que me permita solventar la situación. Y finalmente, ya para concluir, eh, es importante que además de conocer qué es el estrés, cuáles son sus consecuencias, algunas recomendaciones, también lleven a cabo como algunos tips de manera general. El estrés es algo que sucede de forma constante porque ya decíamos que es una función adaptativa. Y no únicamente necesitamos adaptarnos a final de semestre, sino que todo el tiempo estamos sometidos a ciertas situaciones que nos generan estrés. Entonces, pues traten siempre de ser muy organizados con sus tiempos, con sus actividades, de tener ya identificadas cuáles son las situaciones que mayor estrés les generan, el que sepan cuáles son sus herramientas, el que a lo mejor cada uno identifique qué les sirve para desestresarse. A algunos será la música, a algunos otros será platicar con sus amigos, a algunos otros será practicar algún deporte. Es importante que identifiquen qué es lo que a ustedes más les sirve. Entonces, eh, traten como de llevar a cabo estas recomendaciones de manera cotidiana para que se mantengan en un buen equilibrio y, bueno, pues evitemos las consecuencias negativas del estrés. Entonces, eh, bueno, pues hasta aquí nos quedamos con el tema. Es importante que pues también ustedes sepan que el tema del estrés es extenso, que a lo mejor pueden buscar un poco más de información, pero traten de centrarse más en las estrategias de el organizar tiempos, hacer ejercicio, alimentación, cuidar nuestro sueño, redes de apoyo. Traten de enfocarse en todas aquellas acciones que van a permitir mejorar nuestro rendimiento frente al estrés. Y pues bueno, aquí hay algunas recomendaciones de algunas líneas de apoyo por si en estas semanas eh, ustedes eh, necesitan algún tipo de apoyo, pues están aquí las líneas, también está el 911, está Locatel y también en este portal de misalud.unam.mx también van a poder encontrar información. Eh, recuerden que la facultad también les brinda el servicio de asesoría psicológica, ahorita, bueno, por cuestiones de que ya concluimos la siguiente semana, ya eh, cerramos las inscripciones, pero estén pendientes el siguiente semestre al Facebook de Servicios a la Comunidad FES Aragón, ahí es donde se publica eh, cuándo, las fechas de cuándo vamos a abrir inscripciones para que puedan solicitar el servicio, ¿sale? Entonces, bueno, eh, aquí está el Facebook si ustedes quisieran que les enviemos algunas recomendaciones, algún directorio de instituciones donde pueden recibir apoyo, también está el correo del de área de asesoría psicológica. Y pues bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, este, quieran que hagamos algunas preguntas. Ay. Muchas gracias maestra. De parte del programa de tutorías, este, pues ya nada más básicamente sería saber si los jóvenes tienen alguna inquietud referente a, a lo mencionado. Eh, Quisieran saber algo, alguna inquietud que trajeran en particular. Pues bueno, yo creo que es el momento para, para externarla. Claro que sí. Chicos, ¿alguien tiene duda? Sí. Bueno, yo no sé yo solamente, yo soy Jimena Phillips, mucho gusto. Y bueno. Hola, Jimena. Yo solamente quisiera comentar que el tema me pareció muy interesante. Creo que ahorita, por el tema, sobre todo la pandemia, creo que es un tema muy muy interesante porque, pues, muchas personas um, están pasando por un, un momento difícil, eh, sobre todo ansiedad, sobre todo estrés, porque ahora que Muchas personas no, no salen de sus casas que estamos o están trabajando todo el tiempo frente a una computadora. Entonces, creo que eso eh, pues ha afectado y creo que es bueno saber dónde podemos eh, o a, ante, hasta, ante quién podemos solucionar esto. Sí, eh, digo, Arta, eh... Todas estas situaciones que hemos estado viviendo desde la parte de, de que inició el, el, la pandemia, confinamiento, el cambio de modalidad, eh, se han presentado como diferentes situaciones. Entonces, sí es importante como el, el que podamos tomar en cuenta todas estas recomendaciones y que también sepamos que el estrés sí se puede convertir en un problema. Cuando esto sucede, cuando a lo mejor ese mismo estrés, además de cuestiones tal vez a nivel fisiológico, ya nos empieza a dejar consecuencias a nivel conductual, en, en nuestra forma de cómo nos estamos relacionando, en cómo me estoy percibiendo a mí misma, a mí mismo, ahí sí es importante que ya podamos recurrir a un profesional para que nos ayude a, a, a identificar qué es lo que está sucediendo eh, poder saber cuáles son las situaciones que me están generando este estado y que también con ayuda de ese mismo profesional, pues bueno, se busquen alternativas de solución. Entonces, pues es importante también ya cuando identificamos estos niveles altos de estrés, pues también poder recurrir a un especialista. Así es, muchas gracias. Gracias, Jimena. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? ¿No hay dudas, entonces? Bueno, entonces, si no hubiese ya más dudas por el momento, pues nos queda otra cuestión que concluir con las actividades y agradecer nuevamente al programa de servicios a la comunidad por, por su apoyo, por el apoyo que nos brindan para proporcionar estas pláticas. Es importante que sepan que siempre estamos trabajando de la mano conjuntamente con los programas. y bueno, pues cualquier otra actividad que les interesara o que quisiéramos que realizáramos, bueno, yo creo que también nos pueden hacer esa sugerencia, ¿sí? Estamos para servirles y pues si no hay más, pues si gusta hacer el cierre, maestra. Muchas gracias. Eh, pues sí, chicos, yo creo que eh, en este sentido, si no tienen alguna duda, yo espero que algo de lo que mencionamos se les pueda quedar un poquito para poder eh, pues abordar las situaciones que nos generan estrés, pero que todos a lo mejor eh, lo identificamos a veces más en esta parte de la escuela, no sé, a lo mejor en fin de semestre que se nos juntan todas las actividades todo lo que tenemos que hacer, sin embargo, el hecho de que todos lo identifiquemos así no quiere decir que sea normal. ¿Sale? Ojo con eso. ¿Qué pasa? Que el estrés se nos acumula al final porque postergamos, porque a lo mejor dejamos todo al último, porque tal vez no nos organizamos bien, porque tal vez no hay una buena administración de nuestro tiempo, de nuestras actividades. Entonces, traten que desde un principio... Entre todas las actividades que tengan que hacer, y lo hablamos ahorita de la escuela, desde el principio de semestre, orgánicense, eh, vean cómo van a administrar sus tiempos, actividades, en esa administración de sus tiempos, recuerden que son personas que también comen, duermen, salen con sus amigos, hacen ejercicio, hacen otras actividades, tienen un fin de semana, entonces tómenlo en cuenta. Si algo ha pasado mucho ahorita en la pandemia, y sobre todo por la cuestión del cambio de modalidad, es que muchos de ustedes no lo refieren. Es que la escuela es todos los días, de lunes a domingo. Cuando empezamos a escarbar y a ver por qué la escuela es de lunes a domingo, pues es porque no le dedican el tiempo suficiente. A lo mejor entre semana las actividades se juntan y el tiempo no alcanza y su fin de semana también se lo tienen que dedicar porque no han organizado bien sus actividades, no se han administrado de forma adecuada. Entonces, pues sí es muy importante que este pues ahí traten de organizarse, de llevar a cabo estilos de vida saludables, alimentación, higiene del sueño, actividad física y pues bueno, es todo por mi parte, chicos, si tienen alguna duda, está el correo de asesoría psicológica, está el Facebook de servicios a la comunidad, este, estén al pendiente de las inscripciones para recibir el acompañamiento psicológico y pues sería todo, chicos. Por favor, nada más antes de que eh, se retiren a su clase o a la actividad que tengan, Aquí en el, en el chat está un formulario. Les pido por favor que registren su asistencia. Es muy, muy importante que todos se registren. Y, pues, bueno, si ya no hay más preguntas, eso sería todo. Yo les agradezco muchísimo su tiempo y estamos a sus órdenes. Si tienen alguna Algún tema en específico, si quieren que abordemos alguna temática que les llame la atención, eh, platíquenlo con sus tutores y ya el área correspondiente se pone en contacto con nosotros para que los podamos apoyar en lo que ustedes necesiten. sale pues sería todo uh -huh. y pues muchas, muchas gracias. Temas, gracias. Gracias, maestra Paula. Que estén muy bien. Hasta luego, chicos. Gracias, pues, igualmente. Gracias por... Hasta luego. Bonita tarde a todos. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, gracias por la plática. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, buena tarde. Saludo, buena, tarde. buena tarde, chicos.